Nosotros le mostramos y ellos así lo cruzaron diferentes obras que vamos nosotros a sortear ahora eh, abriendo y aperturando la licitación del presupuesto participativo donde la mayoría de las comunidades tienen eh, importantes obras como aceras y contenes, encachado, cementado, construcción de alguna cancha, etcétera, etcétera. Y entonces ellos viendo esto y además observando que estamos en la tercera etapa, que usted mismo lo presentó en los jardines, eh, con material arreglando eh, esa parte de esa comunidad, ya estamos en la segunda eh, etapa de los jardines, vamos a entrar en la primera si el agua nos permite. Ellos han visto que nosotros además ya tenemos en plan eh, sortear el, el drenaje pluvial del CURNE, ¿verdad?, que usted sabe cuando llueve se, eh, todos los estudiantes y todos los profesores sufren muchas calamidades y de campo Fernández que ya esto en lo inmediato lo vamos a hacer ellos han visto todas estas eh, cosas que nos han planteado y, y otra cosa muy importante de muchos caminos que por años y años no se han solucionado que so, están intransitables nosotros hemos logrado eh, que algunas minas medio ambiente no las aperture y, y estamos ahí extrayendo un gran material muy bueno, que incluso si usted observa ahora ha llovido mucho y en la tercera etapa de los jardines mejor eh, no se desintegró, sino que se integró y se fortaleció eh, y se convirtió en un cemento, algo maravilloso que han visto las comunidades y estos son sumas millonarias que le vamos a economizar al ayuntamiento por primera vez porque no vamos a tener que comprar ese material. Mientras estemos eh, con las minas abiertas, vamos a usar combustible del ayuntamiento para los vehículos que nos están prestando y otro vehículo que podamos alquilar también, lo que indica que sí podemos impactar una gran parte de San Francisco dependiendo de que el agua, la, la, la, la inclemencia del tiempo no nos afecte, ¿verdad? Eh, y podamos tener una, una, una buena etapa de pocas lluvias y, y que dentro de, de todas las prioridades podamos elegir y que en el tiempo que nos quede podamos nosotros seguir trabajando, nos hemos comprometido eh, con esto y vamos a seguir trabajando, tenemos voluntad. Primero eh, acabamos de sostener una, una reunión fructífera, yo diría, con los responsables de la convocación al paro de la zona norte, ellos, como siempre, tienen su demanda, que no han sido satisfechas. Y por esa razón ellos siempre están eh, luchando para que algunas cosas se le hagan. Ellos tienen razón. Tienen razones por, por la sencillez de que son demandas que todavía no se han podido cumplir. Pero esta gobernación... En la medida de lo posible, nosotros siempre estamos buscando respuestas a la problemática de la provincia de Duarte. Y siempre estamos abiertos aquí a, a conversar con cada uno de los sectores de San Francisco de Macorís. Hemos tenido dos reuniones con ellos, ya en esta última reunión, que fue la número tres. Eh, se ha dejado sin efecto el paro para mañana entendiendo de que nosotros somos responsables de darle seguimiento y de, de la demanda que ellos, ellos plantean esta gobernación de toda la demanda que ellos plantean solamente nos compete una y es un asunto de una conexión de, de, del agua para darle ese, eh, agua a ese todo el, los espinolas las otras demandas pertenecientes al Estado Dominicano, a esta gobernación, ya estaban, ya tenían respuesta y por eso, eso nada más eh, se discutió en el día de hoy esa demanda. Las otras son con el ayuntamiento, que el honorable alcalde estaba presente en la reunión y también está, se comprometió también a darle, a darle seguimiento a todas sus necesidades.